En su cuerpo queremos, yo como madre vine a entregarlo, pero creo que no me le van a hacer ningún daño Y lo estoy entregando sano, mirenlo como está, para que después no me lo vayan a entregar de otra manera Porque el crin estaba allá y entró a mi casa y yo estaba trabajando y cuando yo llegué, llegué ayer la casa ha vuelto un desastre Y vine a ver que lo que es, porque yo no tengo que estar huyendo si yo no he hecho nada ¿Me entiendes? Yo no sé nada. Vine a resolver, a ver qué es lo que está pasando. Anteriormente tú hablaste de una persecución policial en tu contra. Sí. ¿Quiénes te persiguen específicamente? Eh, la, la dirección fue a mi casa. Entonces yo fui a hablar con ellos. Entonces ellos me dieron banda porque en verdad yo no estoy en nada. Por eso yo fui allá donde ellos. ¿Qué te Creo dicen es... ellos? ¿Qué te dicen ellos? No, que ellos me habían visto haciendo coro con gente rara que iban a mi casa. Eso fue lo que yo me dijeron. en tu... Estoy 24 de abril. ¿Tú has recibido alguna amenaza de algún miembro? No, no, todavía no. no. ¿Estás amenazado? No, no. ¿Entonces qué tú quieres? Nada, resolver, yo vine a ver qué es lo que está pasando, porque yo lo, lo que paro en la calle trabajando, montando letrero, entonces yo no puedo estar asustado trabajando, yo tengo que resolver, porque yo lo que vivo es trabajando para Anteriormente, comer. Anteriormente, ¿tú habías estado detenido por otros casos? No. ¿Tiene antecedentes? No. Estará recibiendo en la mañana de hoy a Candy Martínez para depurarlo ya que él mismo dice que ha recibido una persecución, de la cual desconocemos, pero sí no hemos comunicado con el coronel del DICRIN para que proceda a investigar y a depurar a Kendi. Ciertamente el Ministerio Público garantiza su integridad. Eh, en lo adelante lo enviaremos para, a donde el médico legista para que lo evalúe y así constatar todas las situaciones y si posee algún tipo de agresión, también se haga constar en el momento que la Fiscalía lo está recibiendo. Muchísimo.